Pues yo nací en Valdecilla. Y forzoso y luego cuando me trajeron del hospital a casa de mi abuela, bajando a la playa, pasando la culpa que llaman de la Morena. Y el, la casa todavía existe hoy, claro, es una casa muy buena. Mi madre de aquella vivía en Palencia. O sea, el Maruelo de Santullán. Pero vino a dar la luz aquí, para que la atendieran mi abuela y mi tía. Y ya pues después estalló la guerra y yo ya, yo ya no volví a Palencia. Y mi hermana de aquella tampoco, claro. Yo a mi abuela tampoco la conocía, la paterna. No llegué a conocerla, la mataron, pues fue cuando entraron los nacionales, dicen, yo qué sé, no sé ni lo que es los nacionales ni, ni los extra -radios, ¿eh? yo para mí es un latín, pero sé que eso ya fue cuando estalló la guerra y a mí me tuvo que conocer mi padre a los seis meses, porque no le dejaron salir del pueblo, no estaba detenido. Pero los de Barruelo, yo no sé por qué era un pueblo minero, si por las minas o por qué no les dejaban salir en, del pueblo. Y mi padre allá y me conoció eso cuando yo tenía seis meses y además tenemos una. No sé, mi padre lo sintió mucho, porque a mi padre, cuando yo nací, le dijeron, Rosa, bien, niño hermoso. Y la niña soy yo, y el niño soy yo. Cuando le dijeron que era niño, él volvió otro telegrama, ponerle fidel. Por eso fue el ponerme a mí fidela. Pero ¿y ahora qué hacemos? Pues ponerle a fidela. para dar gusto al padre. Y por ese motivo yo me llamo Fidera. La, la de allí tenía una... no es, no es carnicería, lo llamaban quis, Quisquería, me parece que era. Donde se vendían los sesos, las asadura y las cabezas de los animales que mataban. Que entonces no eran vacas, allí se mataba más cordero. Y, y mi abuela tenía una carnicería de eso, un despacho de eso. Y era lo que se dedicaba. Mi abuelo no lo sé, no, a mi abuelo no le conocí. Sí, a mi, a mi padre y a mis tíos es lo que le dijeron. Que ciertas personas del pueblo, pero fue ahí ella, otras personas más, pero se corrían rumores de que habían sido esas personas y entre ellas había personas que le debían dinero a mi abuela y creen que fue una venganza para no pagar. Aquí estamos del medio y como habían entrado los nacionales, al afuera. Y yo no, no sé ni lo que son los nacionales ni los regionales ni los del extranario. Para mí todo es latín. Yo desde cría, o yo desde pequeña, nos enseñaron un... la religión. Era lo primero, que nos dejaban ir a ir a la catequesis y no nos dejaban ir a jugar. Ah. Tuve un padre muy recto. Sí, de, de la comunión lo que me acuerdo, bueno, fuimos a la catequesis como todos los niños. Y el día que hicimos la comunión, mi hermana había estado enferma, había dado meningitis y la tuvieron que subir en brazos desde casa de mi abuela, que vive hacia ahí, dando la curva cerrada de, de la morena que llamamos. Y, y hasta ahí, por detrás de, del campo, que hay una carretera que va a la parroquia, la subieron entre mi madre y mi tía en brazos, más camino que andando no podía. Sé que nos dieron algo, un chocolate o algo en, en las delicias después de la comunión a todos los niños. Pues mira, yo fui a la escuela de las monjas de pequeña y, y después me, me tuve que dejar de ir a las monjas para cuidar el ganado. Eran mojas de clausura, no se las veía. La cara dentro del colegio, sí, pero fuera no les veían la cara. Y cuando ibas al torno, pues lo mismo. Pero bajaban abriéndonos la puerta y bajaban con un velo muy tupido, negro, cubiertas. No salían ni al médico y aún morían y quedaban en la huerta. Y esa huerta es lo que es la plaza, la U, ese edificio, hasta donde está la casa del cura, la capilla y el convento de las monjas después. Pues yo desde los nueve años no pude volver a clase, Volví, eh, sí iba a una particular. Una particular, una hora o hora y media o dos horas a lo sumo por las tardes, cuando veníamos ya con el ganado y eso a casa. Y, y se podía, pues... Y mi padre, eso sí, había que hacer cuentas, había que escribir, había... Mi padre en casa. Nos daba lección él. El tiempo que mi padre trabajó eh, aquí, nos estuvo dando lección todo lo que él, porque mi padre sí en, tenía estudios. Todo eso pues se sembraba en casa, berza, verdura, ajos, cebollas, toda clase de verdura. Eso se sembraba en casa y lo había, claro. Pero pasamos falta de muchas cosas. No había chocolate como hay hoy. No había, como te diría yo, mantequillas, cosas de esas. Si había un enfermo, sí. Mi madre las hacía en casa. La mantequilla mi madre lo hacía en casa con la leche, las natas de la leche de la de las vacas. Hervía y quitaba como no les gustaba. A mí sí me gustaba, pero a los demás de casa mi hermano no lo podía ver y mis primos tampoco. La nata. Cogía la nata, la primera nata y se quitaba. Servía la leche y se quitaba la nata. Y eso pues se guardaba y cada 8 o 15 días hacía una mantequilla. Pues mi madre iba, te mate, mate, mate. Y lo que costaba. la ayudabas a hacerlo y te daba los brazos. Pero después se gustaba untar el pan de ello. Y eso sí, la mantequilla sí, pero de casa. No era ir a la tienda y comprarse, que no se veían las cosas que se ven. Llegaba el Día de Reyes y a ver qué nos hacía falta, calcetines. Eso sí, mi difunto padre, un paquete de cacahueses y un paquete de cacao. Nos compraba cacao, que era algarroba molida, cacao para el desayuno y nos traía cacahuetes el día que cobraba. Y encantadas de la vida, claro. Pues yo no sé qué edad tendría. Pero yo con cinco años ya me, me saqué un hombro de su sitio, sentado encima de una vaca que me lo por saco. Nos dejaron cuidando el ganado y el ganado se tumbó en el suelo y no se nos ocurrió otra. Estábamos los cinco con las vacas y no a pie de la playa. Oye, eso, hay casas y no se puede allí. Y, y no se nos ocurrió más que sentarnos encima de las vacas. Cosa de críos. Yo, queda era? No la última, el último había era un primo mío. Yo era la cuarta de los cinco y yo era la cuarta. Y nos sentamos uno en cada vaca y me... se levantó. La mía era grandona, se levantó de repente y yo no me atreví a saltar por miedo y me tiró y me, me sacó el hombro de su sitio. Ay, ay, ay, no sé, si hay cosas que, yo también las he hecho ¿no? <risa> También las he hecho gordas sí, no. Pues un domingo normal, si salías pronto, pues a verlo, jugar a los bolos o, o a en corrillos, charlando la, las chicas, había bancos y nos sentábamos. Y ahí a charlar, venían los chavales, charlábamos todos frente al ayuntamiento. Por la mañana había que ir a misa, a la misa no la podías perder. Si no podías ir a la mayor, ibas a la, a la primera y cuando vendías de misa, cuando fueras a misa ya tenías que estar desayunada, la cuadra limpia, la leche, eh, eso. Y cuando ibas a misa dejaban la leche y a la vuelta cogías la perola, la llevabas a casa y luego con el ganado. Sí, el... Yo el ganado no lo podía dejar. En casa no se podía quedar, no había pienso para darle, no había pasto. Y claro, había que, que ir a cuidarlas. Siempre procuraba para no estar sola o iba a la finca de mi tía que es lo que es el parque hoy de abajo, y, y la, eso, súper ya iba o, o venía mi abuela o venía alguien, el cine era el domingo a, a las 4 o a las 7, y si no tenía que ordeñar, si tenía que ordeñar, entonces ya tenía, y que se fue. Después, después que se descubrió el pastel, pues ya iba al cine y cuando no, pues me quedaba sin él. O iba al de las cuatro, para salir a las siete, ordeñar y llevar la leche a la lechería. Porque entonces todavía no había baile y que al baile yo me he quedado los calcetines a la puerta del de de baile. Nos tapaba la, el ama del baile y si venía mi madre o venía alguien a ver si nos habían visto o eso, enseguida cogía ella, la entretenía y mandaba a alguien que fuera avisando. Si salíamos por la casa, era la panadería y, y vivían allí los amos y salíamos, subíamos por la una terraza y por la terraza pasábamos a la casa y salíamos por la casa nos pues enterraba mi madre, nosotros estábamos por la calle. La J no... Es la que no aprendí a bailar en condiciones, no me... Y es la que menos se tocaba, claro. Se tocaban zambas, se tocaban pasodobles, vals, todo, tangos, todo. Y yo... Se me daba bien bailar porque me gustaba llevaba el ritmo de la música siempre. Y luego me aprendía con mucha facilidad las canciones. Yo a descabezar a la fábrica sí bajé algo, pero no... Yo no estaba asegurada ni estaba... No nos aseguraban, claro, y no llegué ahí tampoco a trabajar, a meterlo en en las latas, eso muy poco. Yo haría, no sé si llegaría una docena de latas. Muy poco en, a la lata para conservar. Y ahí se metía se, se colocaba el pescado de esta forma y la otra la cogías de aquí aquí. Siempre el lomo para atrás. Ponerlo así, uno, uno encima de otro. Pero este y el otro aquí, el lomo, siempre. Y veías todos los lomos, o oh, bonito. Luego había que tener mucho cuidado, el pescado no se podía quitar el puente. Y teníamos, un trabajamos para un señor que era italiano, que es la única fábrica que existe. Pero no trabajan, hace muchísimos años que no trabajan. Pues trabajábamos ocho horas, cuatro de la mañana y cuatro de la tarde, ocho horas. Y, y en eso pues, ya te digo, eran al descabece, sí, llamaban con, con, con críos, se iba a toquizqui. Hombres, mujeres, toquizqui, hasta críos que ya granducos que supiera lo que era descabezar el pescado, le enseñaban, claro. Pero más mujeres, más niñas y, y mujeres mayores que estaban como nosotras descabezando. Luego había una encargada, además del jefe, había una encargada en, igual en una fábrica que en otra. Eran dos. Igual en una que en otra. Pero el amo era el que estaba en rotativo, como digo yo. En los altos estaban los amos y ellos, pero siempre iban a la encargada y la encargada que te diría algo. Si no estaba la encargada por alguna cosa, entonces iba el ama o el amo a decírtelo. Pero a, a llamarte la atención por algo. No podías hablar mucho, no se podía. Y no. Las manos aquí no, las manos aquí. De pies y, y además había que poner. Eso porque estabas mojada, te mojabas. Te caía la salmuera, había que, que poner un hule para no mojarte. Pues te arrimabas una tinaja o la mesa. Llegaba ahí y te, te caía el agua del pescado, porque el pescado, según venía del barco, se salaba y estaba en sal unas cuantas horas o un día o lo que se podía, si corría mucha prisa, horas, pero si no, se aguantaba días y eso había que descabezarlo luego rápido para que no se, no se pasara había que, era una cosa que la elaboración era muy, muy rápida, había que, pero muy bien vigilado, muy bien hecho. Si no, cantábamos alguna canción cuando nos aburríamos porque nos daba hasta sueño algunos días y le pedíamos a la encargada o al ama permiso y nos dejaba cantar o así, pero al charlar no me no gustaba porque te entretenías, sino había personas que si la veía que me cascaba mucho y, y no, no, esa no la llamaban al día siguiente. Había personas que estar con esa cosa con mucho cuidado. Yo pues ya te digo, fui poco a, a la fábrica por el motivo ese de que lo que me gustaba ir era ir porque cobraba dinero para comprarme yo algún capricho. Me lo dejaban para mí para vestirme, pero no para malgastarlo, ¿no? Ah, no, de casada ya no volvía a la fábrica yo. De casada tuve ganado, sí. Yo el segar, el ordeñar si había leche, vacas de leche, había que hacerlo, eso sí lo he hecho de soltería, de casada, pero no, yo fue más bien de cría, lo que iba a la, a la fábrica. Ya después de, de moza ya me tocó más el ganado y, y ya trabajaba mi padre, entró a trabajar al desñace y ya pues... Él ya no podía ir con las vacas y teníamos que ir. Las mujeres y claro, no iba a llamar a mandar a mi madre, que mi madre me mandaba a mí. Conocerle a él, pues eh, aquí en la, en la plaza. Nosotros, bueno, nos llevábamos. Saliendo seis años y medio. Pero al público, de esos seis, se quitan dos. Cuando mis padres se enteraron que yo tenía novio, de castellano. No por por salir con él, sino porque era muy joven. Se conocía aquí en el pueblo. Él venía a trabajar aquí a Suances con un tío de albañil. Y fue cuando yo le conocía. Además, él tenía una hermana ya casada casada aquí y, y comía. Venía a trabajar y comía en casa de la hermana, pero comía y se iba. Yo iba a cuidar el ganado y donde yo estaba me buscaba. Aunque no fue nada más que para decirnos adiós. Yo siempre buscaba ir con alguien. Salía con otra chica que estaba soltera también, iba con las vacas de ella y procuramos. Y si iba al Espadañal, que es el parque de, de la playa hoy, pues ahí ya siempre había un lavadero al pie y yo procuraba estar cerca del lavadero para que no nos hablaran. Bueno, como madre yo también he disfrutado de la vida, he viajado algo. Eh, he tenido años buenos porque mi marido ganaba buen sueldo y primero no, pero después ya sí, ganaba buen sueldo. Y, hombre, hemos vivido en lo que cabe bien. Al principio las hemos pasado muy carotas. Porque yo la casa tanto la mía como la que hice para mis padres debajo de la mía, tuve que, que recurrir al banco. Y en la mía, pues, recurrí primero a mi madre y después al banco. En la vivienda mía. Y lo de abajo era un garaje. Yo me compré una lavadora y con lo que sacaba de lavar ropa para señores, pagaba la lavadora y lavaba lo de ellos y lo mío. Mis padres me ayudaron mucho y después metimos ganado, mi padre se jubiló y cuidaba él las vacas. Yo ya el ordeñar y eso lo hacía yo, pero el ir a pastar el ganado iba mi padre. Mi padre estaba delicado y tampoco podía, si llovía no podía ir y... Había cosas, pero el día que hacía bueno, pues iba a ver, ya trabajabas tú en casa, hacías cosas o ibas a la mies. O... Y había mucho. La, las mieses, eh, el sembrar en la mies era todo a mano. Había que quitar la, las hierbas o respiar que se llamaba, para limpiar la, la huerta todo a, a mano azada, después cavarlo a pala y después sembrar, sallar, resallar. Todo... Había trabajo todo el año, en la huerta había trabajo todo el año y luego pues sembrábamos verdura para casa y si podía vender algo también lo vendía o lo regalaba, que regalamos mucho. Yo me dediqué, me dedicaba en el verano, que primero lo hacía mi madre, y luego lo hacía yo, era vender huevos en verano. Los huevos en verano, sí. Hasta que me di cuenta que, que no se sacaba, que trabajaba tres veces más que lo que se podía sacar de ello Y dije, hasta aquí ya no. Yo de la posguerra, yo sí si nací entonces, yo era muy chiquitina y no me acuerdo de... Yo me acuerdo que, que éramos gatucos muy, muy pequeños y corrían. Mi abuela y mi madre y mi tía corrían con nosotros a unos refugios que había por donde el cementerio, pegando a la tapia del cementerio, había uno pequeñito. Pero no me digas, hoy no te puedo decir. es es el cementerio que está nuevo, en lo que hecho nuevo. Ahora. Y, y había otro bajando para abajo, que ese se hundió. Después. Y luego teníamos una finca que en, en el terreno había unos boquetes así y ahí sí nos hemos metido. Ahí sí nos metíamos también, sentíamos el avión. Y nos metíamos allí, pero a mí no me digas, si yo era una gatuca. Corriamos todos por los paros a, a la finca esa, que la teníamos cerca de casa de mi abuela. Sí, fui una uno o dos veces con ella. Y un día eso, y me atreví, como yo vi que las otras corrientes se metían por debajo del tren yo tiré con un bulto de harina así corrí, me metí por debajo del tren y le salvé. Pero con oh, mi madre después, porque además no me, me, no me encontraba luego. Yo corrí, donde corrían los dos, los demás? ¿Yo qué sabía? Pues corrí, de manera que era a la policía. Ellas, algunos policías los conocían y se quedaban quietos o y que se lleven la carga. Y después, perto callado. Pero otras veces los policías también sabían quiénes eran los que lo compraban y lo traían. Y claro, a lo mejor las decían inquietas y si moverse, se iban muchas. Mi tía fue también algunas veces, pero mi tía no tenía temple para aguantarlo. Se echaba a llorar enseguida y enseguida sabían quién era la que... mal. Porque además era una gata, yo te, qué sé yo, que tendría yo pues 11 o 12 años, diez, 11 años, Once, yo creo que ya. Ya vivíamos en la guerra, ya vivíamos en la guerra. Y lo que traía mi madre de extra perro, pues la que lo vendía era yo en casa. Yo llevaba la contabilidad de todos los precios y todo, y a ver a quién se lo vendías, porque podía venir uno para jorobarte y si no le conocía, no, no, en mi casa no hay nada. Y un día le comimos el pan a uno que estaba vendido. Una pan de pan, entre mi hermana y yo subimos de la mies y no teníamos la comida hecha. Y vemos una pantota de pan encima de la mesa que iban a venir a buscarla. Pero no lo sabíamos. Agarramos el pan, una orilla, otra orilla, una pantorta de quilo. Y taca, taca, taca, nos comimos entre las dos dais, sentadas la, la pantorta de pan. cuando vino mi madre? ¿Dónde está el pan? Porque vinieron a buscarlo. Que pan, mamá, que estaba aquí, ahí mamá, y ahí mamá, ¿qué se ha hecho con ello? No, no, no, no hemos hecho nada, nos hemos comido.